La naturaleza no es el paisaje, es la madre tierra. Es la parte visible, Pachamama, de lo invisible Pacha, del universo, del chepache, del orden cósmico. Cuando hablamos de naturaleza nosotros, que nacimos en los Andes, muy cerca de la selva, sabemos que estamos hablando de algo que está vivo en sus distintas facetas, niveles, escalas, dimensiones. Sabemos que estamos hablando simultáneamente de algo visible e invisible. Sabemos que estamos aludiendo no al medio ambiente, es un concepto extraño, inaceptable para nosotros, sino a la fuente de energía, a la fuente de vida, que está conectada, por un lado, con lo que no ven nuestros ojos, por otro lado, con la maquilla, la luna, por otro lado, con Tatainti el sol, por otro lado, con el universo, en su conjunto, fíjate, un fruto, tiene la energía cósmica, telúrica, lunar, además del amor de quien lo cultivó, si es el caso. Cuando hablamos eh, de naturaleza, entonces nosotros como ecologistas, como descendientes de los auténticos ecologistas, los abuelos de la montaña o la selva, no estamos hablando del paisaje, no estamos hablando del medio ambiente, estamos aludiendo a la madre tierra, ese ecosistema que dispone de un maravilloso equilibrio dinámico y a condición de no interferir lo que es fuente de vida, y de bienestar, para que lo compartas. Conchémonos constantemente con esta cita y la temática fundamental, acercarnos a la madre tierra. Gracias.